Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinus.com. Hoy, como podéis ver en la pantalla, os traemos Speed Dreams, un simulador de coches de carreras completamente libre y que, bueno, pues es, esta semana es noticia porque su equipo de desarrollo acaba de lanzar eh, la primera beta de lo que será la próxima versión del videojuego. Eh, tenéis más información sobre sobre esta beta en nuestra página web donde bueno podéis encontrar todas las novedades que trae y por supuesto los enlaces de descarga nosotros bueno eh, antes de, de empezar con, con lo que es este, este vídeo nos gustaría comentar que estamos participando activamente en, en lo que es eh, el testeo de este videojuego ya nos gustaría participar en el desarrollo pero bueno no tenemos capacidades para para hacerlo ya nos gustaría y, y bueno, pues eh, bien gustosamente que lo hacemos. ¿vale? Eh, en este vídeo vamos a intentar hacer una pequeña review de todas las novedades que trae esta, esta beta de, de esta versión 2.2.3. Y, y bueno, pues para ello vamos a empezar dándole aquí a, a Race, a Quick Race, y vamos a configurar una carrera. Vamos a. Darla a configurar, y como veis, ya nos pone aquí el circuito de Sao Paulo, que bueno, pues fue el último que estuve probando y que es a su vez una de las novedades de esta versión. Este circuito ha sido desarrollado por Xavier Bertox, que es bueno, pues el principal desarrollador del videojuego. Y, y nada, vamos a correr una, una carrera, valga la redundancia. Eh, y bueno, pues para ello vamos a seleccionar aquí un tipo de coches, eh, vamos a escoger, pues no sé, a ver qué es lo que tenemos por aquí, voy así un poquito a, a voleo, a ver si se me ocurre algo guay, y uh, yo qué sé, esto mismo, vamos a, a jugar una carrera con, con LS GT1, eh, Landay Series GT1, que sería, bueno, pues como coches de resistencia tipo GT1, y para ello, bueno, pues también vamos a utilizar una de, de las otras novedades del juego, ¿vale? Eh, en esta versión también se han añadido un tipo de, de IA, que sería la IA tipo Shadow, que serían los robots tipo Shadow. Y, y bueno, pues se ha añadido a bastantes categorías, entre ellas, pues, pues estos, los GT1, ¿vale? Vamos entonces a ir añadiéndolos así, pues de forma aleatoria. Y vamos a mezclarlos un poquito más. Y después, por supuesto, bueno pues también nos tendremos que añadir nosotros para poder jugar. Entonces tenemos que buscar aquí un jugador humano, lo seleccionamos. No vamos a ir con este coche porque si no tendríamos un poquito de ventaja. Lo vamos a añadir. Y ahora aquí en el garaje, pues por ejemplo, nos vamos a ir a la misma categoría. Y aquí tenemos unos cuantos coches para, para escogerlos. Centec, Vultur, que serían, bueno, pues realmente serían como un Corvette. La versión 6, la versión 5. El Toro, que es un Lamborghini. Este, si no me equivoco, es el típico coche japonés, pero bueno, no estoy, no estoy muy seguro. Vale. Newcastle Fury, Marisa Tech, el Cavalo, que es el típico Ferrari. Y, y bueno, pues creo que en este caso. El que más me ha llamado la atención es este Vulture V5R, que sería pues, el equivalente a, a un Corvette. Vamos a, a, a poner, por ejemplo, pues, este coche. Le damos a Next. Y vamos a poner, por ejemplo, pues, una carrera de dos vueltas para no alargarnos mucho. Y otra de las novedades del videojuego. Y es la posibilidad de que eh, el videojuego consulte la meteorología en el lugar... Donde vamos a correr, que en este caso es Sao Paulo, vea la meteorología que hay en este mismo momento eh, cuando vamos a, a jugar y la aplique a, al juego. Pues nada, le vamos a dar aquí a Real y ya tenemos la carrera configurada, solo toca dar la Start, esperar a que cargue la carrera, tarda un poquitín. Y bueno, nada, esto está todo sin preparar, o sea que es muy probable que me dé algún piñazo que otro, ¿vale? Eh, la verdad es que es un videojuego en el que hay que entrenar un poquito antes de, de jugar en serio. Y bueno, bueno, pues ya estamos aquí en este circuito de Sao Paulo con este Vulture, que como os dije antes, sería un corvete. Aquí tenemos algunas de, de las vistas. Os fijáis, obviamente, pues sí, es un corvete. Y esta sería la, la parrilla de salida. Vamos a volver otra vez a, aquí al cockpit, que como podéis ver, pues eh, está bastante. ...bastante cuidado en este caso, aunque bueno, en este juego no suele ser muy habitual. Y, y bueno, pues vamos a intentar llegar de una pieza al final de la carrera. Y bueno, ya estoy viendo aquí que... ...como suele ser habitual, en la, en la primera curva suele ser... ...suele haber... ...los, los, los choques más frecuentes, como, casi como en la, en la vida real. Vamos a ir despacio que aún no tenemos muy controlado lo que es el, el, el coche este la verdad es que me he montado en él sin haber entrenado nada antes y, y bueno, pues no sé no sé cómo responde a a la conducción no sé si, si se agarra bien, si no, si corre mucho, si corre poco si es muy brusco, en cambio suave entonces vamos a ir con un poquito de, de ojo lo importante es llegar a meta es más, bueno, la, la razón de, de este vídeo, como, como podéis ver, simplemente es que veáis las, las novedades que presenta el juego y bueno, tal y como os decía cuando estábamos configurando esta partida, en este caso eh, las novedades son este circuito, que como os dije es, es completamente nuevo y ha sido desarrollado por Xavier bertox y, y nos hemos metido así en pista, sin mirar, eh, aparte de, bueno, ha sido desarrollado, como os, de, como os digo, por Xavier Bertox y, y los, uh, los robots, que en este caso, pues eh, también son, son nuevos. Sabéis que en Speed Dreams hay diferentes tipos de robots, unos son los User, otros son los Simplex, otros son Dandroid, y en este caso, bueno, pues se trata de, de una nueva clase, también creada por, por, eh, por Xavier, eh, que es eh, la de Shadow, y que, bueno, pues... Por lo que creo que, que he leído, por algún lado, está basada en, en los robots user, pero un poquito más mejorada. Llevo cola detrás. No sé si la veis. Vamos a ir frenando poco a poco y sin cascarle mucho ahí a, al pedal. Porque como estoy viendo, el, el coche tiende a irse bastante. a frenar un poco más adelante quizás peque un poco de, de prudente y bueno pues como podéis ver este circuito de Sao Paulo no sé si os lo acabo de comentar está basado en el conocidísimo circuito Interlagos que está pues en, en la misma ciudad brasileña también, bueno, pues para los más frikis es el José Carlos Pace. ¡Ah! Y en la misma curva siempre me la doy. Esta, esta curva la verdad es que se las trae, pero bueno. Ya tenemos ganador, como podéis ver en la pantalla. Una vez te sales, la primera vez, después debe ser que el agarre de las ruedas varía. Supongo que mientras no se limpian. Y es bastante fácil volver a salirse. Bueno, a ver de qué llegamos. Vamos a llegar en una posición que no nos merecemos. Más bien es por desmérito de los demás que por mérito nuestro. Vamos a ver, hemos llegado de 15. De 15. Pero vamos, que, que podríamos haber llegado de últimos perfectamente. Y, y nos acaban de, de dar aquí un... Pagas tú, ¿eh? que diste por detrás. Bueno, pues nada, esto sería el circuito, nuevo circuito de Sao Paulo. Una de las novedades de esta versión 2.2.3. Y vamos a ver más cosillas. Vamos a abandonar aquí la carrera. Y vamos a configurar otra carrera más. En este caso, bueno, pues... Eh, vamos a poner, por ejemplo, pues otro circuito. A ver qué es lo que tenemos aquí. Vale, creo que vamos a poner aquí carguada, que es el circuito de Suzuka realmente. Y vamos a configurar de nuevo, pues... Eh, otra de las novedades en este caso pues serían los coches tipo Monoposto 1. Monoposto 1 sería el equivalente de la Fórmula 1 y en este caso de la Fórmula 1 del año 2005, que es en la que está basada esta, esta colección de coches. Vamos entonces a bueno, pues, eh, añadir los únicos bots que hay en esta ocasión de este tipo, que serían los de tipo Shadow. Los vamos a añadir también así de forma aleatoria. Vamos a dar aquí unas cuantas vueltas para que salgan un poquito desordenados. Y bueno, por supuesto, pues también nos vamos a añadir nosotros. Ponemos el humano. Añadimos. Salimos de últimos como suele ser habitual. Y ahora nos vamos al garaje y seleccionamos pues un coche de la misma clase. Que tenemos diferentes equipos. Esto sí que me lo sé. ¿eh? A ver, estos serían los Aiki. Que serían realmente pues como los Jordan de aquella época. Eh... Aiki sería el equivalente, si no me equivoco, de, de Toyota en el videojuego. Aquí estaría el equipo Toyota, real, el, el, el otro Aiki. Fijaos que están los nombres puestos por, por el tipo de motorización que tiene: el Cavalo, que obviamente todo el mundo sabe cuál es. El Conner sería eh, tipo McLaren. Este sería el conocidísimo R25, el Renault R25, el Diamond. El Glass sería el BMW, el me parece que es el Petronas, si no me equivoco, Había, creo que era Sauber, si no me equivoco, en este caso, eh, me parece que este sería el, el, el, el Sauber, Midland, si no me equivoco, es Minardi, no, Midland es el tipo de motor, que en este caso me parece que era un motor, si no me equivoco, Cosworth, eh, no me acuerdo qué equipo era este, bueno, Sé que este es conocidísimo y en este caso, bueno, pues sería el, el Red Bull. Y Murasama, que sería Motor Honda. Y ya volvemos otra vez a empezar. Nosotros, por ejemplo, pues vamos a escoger, pues yo que sé, un, un Conner de estos que sería como, como un McLaren. Le damos a aplicar. Y vamos entonces a jugar con este McLaren dos vueltas y también con tiempo real que como os digo pues ahora mismo el juego consulta el tiempo que hace en el circuito de Suzuka o cerca del circuito de Suzuka por ejemplo en el aeropuerto más cercano y lo aplica y ese será el tiempo que tenemos en el, en el videojuego entonces le damos a start y esperamos a que cargue bueno pues ya estamos eh, de nuevo eh, aquí en carrera en este caso en el circuito de Carguada que sería el circuito de Suzuka realmente, y a bordo de, de este monoposto 1, que como antes os dije, pues es el equivalente de la Fórmula 1 del año 2005. Y, y bueno, a lomos de, de un Conner, o sea, un McLaren. Como veis aquí, son todos, son todos nombres eh, completamente diferentes para no tener problemas con, con temas de, de derechos de imagen, derechos de, de apropiación de, de nombres y demás y nada, vamos entonces eh, a darle aquí una visual al coche de lado, este sería el coche que vamos a conducir y nos vamos al cockpit y empezamos la carrera vamos allá nos acaban de dar aquí un, un regalito vamos a tomarnos con calma esta, estas primeras curvas como siempre Y bueno, estamos aquí en, en las famosísimas S de Suzuka, que la verdad es que son tienen su, su dificultad, es bastante fácil pegárselas en ellas. Y bueno, si os fijáis un poquito en el, en el haz del, del coche, abajo a la derecha tenéis la representación de lo que son las, las fuerzas y, y las cuatro ruedas. Si os fijáis, bueno, pues en cada rueda hay como dos rectángulos el rectángulo exterior sería representaría lo que es el, el grip del coche y el rectángulo interior ala el rectángulo interior pues eh, representaría en este caso pues otra de las novedades de esta versión vale que sería la degradación y desgaste de los neumáticos Probablemente en esta carrera, que es de tan solo dos vueltas, pues no vayamos a, a notar nada. No, ve, no veremos diferencias con respecto a, a, a bueno, pues cuando empezamos la carrera. Pero si jugásemos, por ejemplo, una carrera de, de unas 15 vueltas, pues veríamos como el cuadradito interior cada vez sería más pequeño y además iría cambiando de color. El, el tamaño del cuadradito es lo que determina la, la duración de las ruedas hemos frenado demasiado pero bueno y epa bueno llevamos de últimos no bueno esto como antes sin entrenar nada ¿eh? así a la buena de dios bueno pues os estaba diciendo que el tamaño del, del cuadradito interior eh, sería lo que determina lo que es la duración de las ruedas lo que es el desgaste cuanto más pequeña sea el cuadradito pues eso quiere decir que menos cantidad de goma le queda a la rueda y después hay otro dato eh, que sería el color según el color que tenga ese, ese cuadradito pues sabremos si está eh, gastando bien la rueda o no, a lo mejor estamos degradando la rueda porque estamos eh, cometiendo pues muchos errores, pisando muchos pianos, eh, frenando muy bruscamente y por lo tanto pues a lo mejor pues ya la rueda tiene graining eh, o un desgaste desigual o, o está ya pues que parece un cuadrado de hacer varios planos y, y bueno pues eso también lo, lo vamos a ver en, en ese gráfico eso como os digo es otra de las novedades de esta versión 223. Y, y bueno, pues por ahora eh, solo está implementada en esta clase, en la Monoposto 1. Pero se espera que en próximas versiones pues, eh, podamos verla en, en, más, eh, en más coches, ¿vale? En más categorías. es La verdad, pues es un buen añadido. Y bueno, ya están llegando a meta. Esta, esta curva famosilla curva en la que el señor Sena y el señor Prost tuvieron un pequeño altercado en su día allá por los 90 y bueno pues hemos hemos llegado aquí de, de puesto 19 muy mal, muy mal pero bueno lo importante es que veáis Cómo, cómo se las gasta el juego es lo, a lo que hemos venido bueno, pues nada, vamos entonces a salir de esta carrera, abandonamos y vamos a configurar una nueva carrera. Esta nueva carrera, eh, pues vamos a hacerla, por ejemplo, vamos a ver qué circuitos tenemos por aquí. Migrants, Migrants sería el circuito del de Nürburgring nuevo. Eh, Ruskuggen, Sao Paulo, que ya lo probamos. Tuna, Alborg, Brondehatch, Chemisei. Yo creo que vamos a hacerlo. a ver, sí, vamos a hacerlo aquí en Brondehatch. Entonces vamos a probar otra de las novedades del juego. Y es otro, otra colección más de coches. Que en este caso. A ver si la encuentro. Sería. Esta, la de 1967 Grand Prix, que serían los típicos coches de, de la Fórmula 1 de, de, de los años 60. Vamos a ver aquí qué tipo de, de robots tenemos. Y vamos a probar, por ejemplo, pues a, a meter eh, pues robots de tipo user y robots, por ejemplo, pues de estos, de tipo de Android. No me he dejado ningún user. Sí, me he dejado estos tres. Los vamos a mezclar así una vez más. Y, y bueno, pues nada. Esto es otra de las novedades también. Los, ro eh, los robots de tipo user y de Android han sido mejorados. Han, vuelto a, han revisado el código y ahora conducen mejor que antes. No solo se han hecho cambios en, en los robots de, de tipo Shadow. Y vale, por supuesto, pues como siempre, nos vamos a añadir nosotros. Vamos aquí a más. Nos vamos a cambiar entonces a el coche. Vamos aquí a Garage. Y en Garage nos vamos... A ver, ¿dónde estás? Aquí, 1967. Vamos a ver qué coches tenemos. El caballo, que es el Ferrari. Guri Eagle. Kuiper. Esto parece un Lotus, diría yo, ¿no? Uptington. Bueno, no sé si sería este Lotus. Yo sé que Lotus era verde en aquella época. Y caballo otra vez, vale. Solo hay estos modelos, hay uno, dos, uno, dos, tres y cuatro, cuatro modelos diferentes. Mira, vamos a ir con el con el Ferrari, con el caballo, vale. Entonces le damos a apply y vamos a ver, porque estos coches son bastante bastante difíciles. A ver qué tiempo hace. En el Reino Unido, ahora, porque este Bron de Hatch eh, sería el equivalente de, de Brand Hatch, eh, el circuito británico, bien conocido circuito británico. Espero que no esté lloviendo. Y nada, aquí tenemos a, a nuestro Ferrari. Vamos a darle un, unas cuantas vueltas. Diferentes ángulos. Esta sería la parrilla de salida. Desde adelante, desde atrás. Y cockpit. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir con mucho cuidadito. A ver qué tal estos coches de de los años 60. Que si os soy sincero, aún no he probado nunca. Y por lo que tengo entendido, son muy difíciles de conducir. Dios mío. Al menos son bastante difíciles de conducir en otros juegos. En este ya no me, no me quiero ni imaginar. Vale, ya hubo jaleo en la primera curva. Está claro que los frenazos bruscos y no tan bruscos no, no, no, no los lleva bien el juego. Despacito. ¡No, hombre! Aún aquí va a tomar bien. Creo que en estos hay que frenar muy despacio. Con mucho ojillo. No le gustan la, los sobresaltos a estos coches para nada. Tener en cuenta que estos coches no tenían... ...la aerodinámica era la de una bala. No había nada de alerones, ni efecto suelo, ni nada por el estilo. Era todo... Eh, ...puedes frenar antes de la curva, porque si no te la dabas, básicamente. Y como no había ni ABS, ni tracción, control de tracción, ni nada por el estilo... Pues era era pisar el freno e irse derechitos para para afuera bueno estoy viendo yo que en este caso pues los robots se la pegan tanto como yo o sea que debe ser bastante difícil para ellos conducir estos coches y, y bueno supongo que habrá que hacer algunas mejoras en, en, en el código de, de, de esta inteligencia artificial para evitar que, que los coches eh, bueno pues se salgan tan a menos creo que ya le estoy pillando un poquito el truco y el truco es ir como si fueras eh, pisando huevos básicamente aquí esta curva es muy falsa vamos a tomar muy despacito las brusquedades está claro que no le sientan nada bien a estos coches raca frenamos Este quizás, el eh, circuito de Brand Hatch o bronte Hatch, como se llama en el juego, sea uno de los circuitos más trabajados de, de, del juego. No sé quién sería su creador, la verdad es que no me he fijado antes cuando, cuando hemos cargado la partida, pero bueno, la verdad es que es eh, quizás, eh, junto con el, de, con el que vimos antes, el de Carguada, de los mejores circuitos de, del juego, en cuanto a, a calidad y, y diseño. Y bueno, ya... Ha llegado uno de los de los bots a meta. Debe ser el único que conducía bien. Vamos a ir despacito, a ver si somos capaces de completar la vuelta sin salirnos. Creo que va a ser harto difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Tiempo. Bueno, no me extraña que no nos la peguemos porque es que vamos despacito. No, lo siguiente. ¡Ay! ¡Ah! Ya era mucho, ¿no? Ya era mucho llegar sin accidentes. A ver si somos capaces de reconducir la situación. Nunca mejor dicho. Hemos llegado al final y aquí lo vamos a lo vamos a dejar en estos eh, 1967 Grand Prix esta nueva clase que presenta esta esta versión la 223 Beta 1 aquí tenemos unas cuantas imágenes del coche y como veis bueno pues el modelo que, que lo conduce está bastante bien hecho no yo creo a ver, vamos a ver si podemos verlo desde otro ángulo. No, solo se ve bien desde ese. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. Pues nada, que, que muy chulos, muy, muy bonitos estos coches, pero bastante, bastante difíciles de conducir. Y, y bueno, pues eh, vamos a a correr la última carrera, que valga la rebusnancia, y para ello vamos a escoger otro tipo de circuitos, en vez de ser un circuito de Grand Prix, pues vamos, por ejemplo, pues a, a irnos a, a un Speedway, ¿no? quizás un, un Road Track, y a ver qué es lo que tenemos por aquí. Alicante, Alondas, Zauriac, Charmey, Etrac, Inusuk, Lombardo, Londay, que este sería, pues el circuito de Le Mans, North quien no conozca este mejor, que, que se dedique a, a otra cosa que no sean los coches, Oletros Road, Peter City, que es un circuito urbano muy muy chulo, y Prenslauer Drive, eh, Spring Street, otra vez, creo que ya hemos dado la vuelta, Mira, vamos a ir con este de Alicante, que si os fijáis... Alicante y esto es Suecia. Esto... Está mal, ¿vale? Esto no, obviamente no está en Suecia. Alicante está en donde tiene que estar, en, es en la comunidad valenciana, ¿vale? En, en España. Eh, esto está mal y, bueno, ya ha sido reportado y, y me consta que ya ha sido corregido y que probablemente en la próxima beta o en la próxima Release Candidate, pues ya lo veremos correctamente, ¿vale? Vamos a, a, a conducir en este circuito de Alicante, este circuito ficticio, supongo, porque... Eh, que yo sepa, pues en Alicante no hay ninguno. Si alguno de vosotros es de Alicante o, o sabe si hay un circuito en Alicante, pues que me lo diga. A lo mejor resulta que está basado en un circuito real. Y yo no lo sé, pero vamos. Y vamos a correr, bueno, pues eh, con otra novedad más, por supuesto. Porque estamos viendo novedades. Novedades de este videojuego. ¿Vale? De esta versión 2.2.3. Eh, 2.2.3 que, que, bueno, pues eh, está en su primera beta. Por supuesto, si os descargáis esta beta y encontráis problemas, encontráis cosas que no están bien o cualquier cosa, pues tenéis que reportarlas, ¿vale? Es importante que lo reportéis y para ello, bueno, pues en la noticia de, la, de nuestra página web, que os dejaremos en la descripción de este vídeo, eh, pues tenéis eh, las formas que tenéis de hacerlo. Bueno, pues nada, vamos entonces a añadir aquí, eh, pues por ejemplo, eh, vamos a ver. Vamos a añadir unos, unos shadow, que son... Como os dije antes, nuevos. Vamos a meter aquí unos cuantos shadow. Y, y bueno, por supuesto, pues me voy a añadir yo para poder jugar. Vamos a añadir a yo Y ahora nos vamos a ir al garaje y vamos a irnos a Supercars. Supercars, Supercars, aquí está, ya nos hemos pasado. Bueno, pues Supercars, los supercoches, los típicos coches de toda la vida de, que encontráis en cualquier tipo de juego, ¿vale? Los básicos, los que tienen que estar en cualquier juego de coches que se precie. En este caso, bueno, pues aquí tenemos el Boxer, que bien claro cuál es el coche, ¿no? Ese sería un 911. El cavalo, Ferrari, eh, que sería, pues en este caso, como el, el Modena, como el 360. El Decker Conejo, que este sería uno de los nuevos modelos, en este caso, bueno, pues es un, es un Camaro, es, es un Chevrolet Camaro. En vez, de, eh, en vez de ser RR, pues es SS, si no me equivoco. Este sería un Ford Motors Company, un FMC GT4, que sería pues, eh, el clásico GT4 de, de Ford. Eh, Kanagawa, que, que bueno, pues es otro de los de los coches nuevos si no me equivoco el Canagua con Gay que sería pues un coniseg Lynx que sería pues un Jaguar un lince un Jaguar ahí está la equivalencia Murasama sería pues el típico Honda en este caso el Honda NSX Spirit pues sería un Lotus y volvemos otra vez al Boxer bueno pues nada vamos a escoger a uno de los nuevos que sería el de Car Conejo o el canagagua. Canagagagua. No me sale. Kanagawa. Es difícil de decir, ¿eh? Bueno, vamos a escoger el de carconejo, que es así un poquito como más eh, llamativo. Y le vamos a dar a aplicar. Y os voy a enseñar una cosilla, que no os he enseñado y que también es novedad. Y es que ahora los coches pues tienen una sección de setup. Antes... Teníamos que, para hacerle un setup al coche, teníamos que irnos al archivo de, del coche y cambiar los, los, los valores a mano. Ahora tenemos pues estas, este menú en el cual bueno, pues, podemos ir cambiando cosillas, como el break vías, como podéis ver aquí. La presión máxima que podemos darle nos indica aquí pues, los valores máximos y mínimos que podemos utilizar. Y bueno, pues las cosas que no podemos cambiar eh, vienen eh, pues, eh, sombreadas, ¿vale? Aquí... Tenemos más secciones, hay un montón de secciones diferentes y bueno, pues según el tipo de coche podremos modificarlas o no. En este caso pues son bastante, bastante limitados, ¿vale? Aquí sería por ejemplo, mira, fijaos la, la presión en, en P6 de, de las ruedas, ruedas de atrás, ruedas de adelante, Puf, hay un montón de cosas que, que retocar aquí si queremos, ¿vale? Nosotros, bueno, pues no vamos a tocar nada porque mejor no arriesgar y, y nada, vamos a correr en este caso eh, esta carrera que no me acuerdo que... Ah, Alicante, es verdad, Alicante. Eh, y vamos, mira, por, por variar un poquito el tiempo vamos a poner un tiempo diferente. Vamos a, a correr, por ejemplo, eh, yo qué sé, por la tarde y vamos, eh, por ejemplo, pues el tiempo que sea... Eh, de tipo, bueno, sin lluvia, no me gusta que llueva porque resbala. <risa> eh, vamos a poner, por ejemplo, pues que haya bastantes, bastantes nubes. A ver, a ver qué tal se ve. Y nada, vamos a comenzar. Entonces le damos aquí a estar para empezar y allá va. Bueno, pues ya estamos aquí, en este circuito de Alicante que supuestamente el juego está en Suecia. Pero bueno, como os digo, ya ha sido corregido y en las próximas versiones pues lo veremos correctamente. Y nada, pues este sería el coche con el que vamos a disputar la carrera. Eh, un DeCarth Conejo, o sea, un Chevrolet Camaro. Eh, no sé, Conejo Cam Camaro es un poco raro, no sé eh, quién ha escogido el nombre, pero bueno. Y... Y bueno, pues nada, estas son unas cuantas vistas del coche, parrilla de salida y cockpit. Vamos a poner así más cerquita. Aunque bueno, este como veis no está tan bien acabado como, como otros modelos que, que hemos jugado. Y allá vamos. Para lo bien que se ve, así que lo vamos a poner así desde el morro. Creo que hemos cogido el, el caballo más lento. Uh ¡Quieto! Menudo... ¿Cómo sobrevira el cabrito este? O subvira, más bien, digo. es difícil de conducir ¿eh? la verdad es que he probado he probado otros coches de, de esta categoría de supercars como el boxer o el cavalo, y se llevan un poquito mejor que este este es como más brusco más más brusco en las reacciones cuando cuando giras el volante pero bueno es algo bastante aproximado porque eh, estos coches eh, los Chevrolet Camaro son un poquito especiales vamos a frenar un poco podemos ir de últimos por lo menos y nos va a adelantar un Lynx o sea, lo que sería un Jaguar si no me equivoco vamos a mirar así sí, es un Jaguar vamos a entrar despacio aquí ya se, se ha salido un un boxer, un Porsche. curvas del final son bastante chungas. Y bueno, pues ahí estoy viendo un, un defecto, que no sé si lo, lo habéis visto. Con los bots habrá que, que reportarlo. Este tipo de cosas todas que, que nos vamos encontrando a lo largo de, del juego, tenemos que ir apuntándolas para reportárselas al equipo de desarrollo. Para que cuando tengan un momento pues puedan ir corrigiéndolas. Es que... Es la única forma de mejorar este tipo de proyectos Open source que Como sabéis, pues no, no tienen ni dinero ni tiempo para pagar eh, pues equipos de, de beta tester profesionales que, que le echen horas aquí probando. Entonces, pues se tienen que fiar un poquito de lo que nosotros le podamos ir diciendo. Yo, por supuesto, todo lo que me voy encontrando se lo voy diciendo. Y gracias a ello, bueno, pues poquito a poco vamos mejorando el este proyecto de software libre que bueno eh, quizás la mayoría de vosotros sepáis eh, pues eh, Speed Rings es un fork del conocidísimo eh, juego que me acaban de mandar aquí un leñazo que casi me echan fuera del conocidísimo juego Torx ¿vale? pero con bastantes mejoras como podéis observar Torx es mucho más, base, más básico Y bueno, pues en este momento os doy una exclusiva, estoy ejecutando. Eh... Estoy ejecutando una App Image que un miembro de nuestra comunidad, Sonlink, Link está desarrollando. Y, y bueno, pues eh, cuando esté completada y funcione correctamente y todo eso, pues eh, se convertirá en, en la App image oficial de Speed Dreams. Y que bueno, pues le facilitará mucho las cosas a la gente para no tener que compilar el juego y nada, hasta aquí hemos llegado, vamos a ir frenando y aquí nos quedamos bueno señores, pues esto son todas las novedades que tenemos en, en este Speed Dreams se quedó girando ahí una, una rueda estas son todas las novedades como os digo que tenemos en speed dreams hemos intentado repasarlas lo mejor posible pero bueno tengo aquí una chuletita y básicamente pues como hemos visto en el primer vídeo hemos corrido en el circuito nuevo circuito de sao paulo una de las novedades después también bueno pues eh, hemos eh, hemos también disputado una carrera en, en carguada eh, en Suzuka pues hemos disfrutado una carrera salvada con los nuevos Monoposto 1 y en ellos bueno, pues también hemos visto el tema del desgaste y degradación de las ruedas, que es otra de las novedades. En Bronde Hatch pues hemos eh, estrenado eh, la nueva clase de coches eh, 1967GP. Que serían coches de, de, de los 60 de Fórmula 1. Y en esta última, pues hemos visto eh, el setup, la sección de setup, donde podemos modificar las características del coche. Y, y también eh, bueno, pues uno de los dos coches nuevos de esta categoría. En este caso, bueno, pues sería el Deckard Conejo o Chevrolet Camaro en la vida real. Y nada, vamos a salir entonces aquí. Vamos a dar a Abandon. Vamos para atrás y nos vamos a quedar aquí en la pantalla principal para despedir este vídeo que espero que nos resultará demasiado pesado. Yo he intentado ir mostrándoos en ello pues las novedades que, que tiene esta versión. Espero que, como os digo, que os haya gustado y que os animéis a descargar esta, esta beta eh, y disfrutarla y por supuesto, pues eh, si encontráis cosillas, pues... En la descripción del vídeo, como os dije antes, vais a encontrar el enlace a nuestra página web donde os vamos a explicar eh, qué es lo que tenéis que hacer para reportar estos fallos. Bueno, pues nada, sin más vamos a despedir este vídeo. Eh, como sabéis, somos jugando en Linux.com. Podéis encontrar en nuestra página web todas las noticias sobre los juegos, eh, todo lo que es activi la actividad. La la actividad de juegos en Linux eh, que tenemos en, en este mundillo. Y, y bueno, pues eh, también un montón de, de enlaces que encontraréis en la, en la descripción de nuestros grupos de Telegram, de nuestras salas de Matrix y Discord, de nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, de nuestros canales de vídeo de Twitch y de YouTube, donde estáis viendo ahora este vídeo. Y, y nada, eh, si os gusta el vídeo, por favor, dadle a like. Nos, nos mola mucho encontrar un montón de likes en los vídeos. Eh, si queréis hacer cualquier tipo de comentario nos cortéis y, y nosotros lo responderemos lo antes posible. Y por supuesto si os gusta nuestro contenido eh, suscribíos y si queréis que os lleguen notificaciones cada vez que tengamos algún material nuevo algún stream o lo que sea, pues marcad la, la famosa campanita para que os lleguen esas notificaciones. Y nada, sin más me despido y como siempre os digo, hasta la próxima chavales. Chao, chao, chao, chao.